Ven por culo. Ay, me imagino que nadie me está viendo. Si no, me iba a decir: el tío tonto. Señor tío tonto, que se ha vuelto equivocado. Si sí, sé que era de arriba, pero no sé por qué ahora la de abajo. Me he liado. Me he liado. Para la próxima voy a prepararme el adiato. Fuera de cámara porque. Voy bueno, a No, es ruso. El game estaba a punto de Pero al ver que sí que consumiera Gold Pack, vamos, mira, dado el asco que me he echado para atrás. Así que es ruso. Coño, con duro son, ¿no? Yo recordaba esto un poquito más... ¿Cómo diría? Yo recordaba esto un poquito más... más blandurio ¿Más de otro formato? Voy Pues mira Lo que lo más gracioso Es que El launcher de IONNA Se puede poner en español Pero vamos Si, si se sacaron de la manga Poner pues IONNA en español Sería Un iros a la mierda me force porque son tontos, porque saben que hay muchos latinos que juegan en Gameforge y no juegan en Año América por el inglés. Son estúpidos, no atraen a ese público potencial. ¿Lo Hay un en español, es lo, es lo, que, lo que hace falta. A me quedo los dulces de la al latino, pero mm. ¿verdad? esta escudora hombre vale Eh. purifin ya tengo este para remover las condiciones psíquicas anormales como la... Como la tontura y cosas de esas Hombre, a ver, el inglés no problema, pero echa mucha gente atrás. No me dais. Aquí está. Tiene que haber desaparecido este, ¿eh? pero bueno. Time. El comando Time, bravo, bueno, te digo, yo llevo media hora. O tiempo. Ah vale, me time. Tiempo, tiempo, tiempo, ¿vale? Y que yo creo que si ponéis admiración, help ¿eh? o, o admiración, ayuda o dos a comando. Dios mío, ¿en serio? Coño. no total, lo que tiene de malo decir que te quiero Pues no hay nada malo decirme que me quieres La gente no suele querer Bueno, los estudios son importantes Todo es Tomochi No te preocupes por eso Estudia bueno Así para el próximo directo traigo ya el, y el puto clavi. No me equivoco más. Prego tonto. Da igual donde sea, tu amochi está cuestión de al lado. Yo llevo desde mayo sin trabajar, sin encontrar de trabajo. Y estoy casado y todo. Ojita, tú piensas, mi plan. Soy casado y me paro. Y, y mi currículum es muy competente, pero... No sé qué... Pero está la cosa en España... Bueno, vamos a cargarnos al tuntropuya este. Voy a echar. Voy a echar. Voy a echar nada. Voy a echar esto. ¡Ah! Me ha he echado el silencio. El último que ha entrado nos raímos. Esto, esto, esto, esto. Mandado el rel Sí. A ver. Sí. Y no. Sí, porque como si fuera un año nuevo. Y no en el sentido de que la gente se va a cansar rápido, puesto que se le vea muy rápido. Se llega al nivel máximo muy rápido. Y como el nivel máximo lo pongan muy pay to win. Eh, Va a ser complicado ganar la cosa Vamos, que yo creo que sí rapidamente la cavo Uy, cabrón, que no, no ha he hecho efecto Oh, como oh, me han troleado, colega, como oh, me han troleado va a otro, es ¿eh? ni polla vamos, acábate ya, acábate ya, acábate ya. ahí, va va, ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño! Y sí, sí, iba. Pues, ¿eh? Mmmm que van a darme, 25 ¿Puedo comprar un nuevo? No, al 50 Vamos a abrir los cofres estos No me arrepiento de abrirlos, a ver qué dan Ah vale Pero no sé cuál es el bueno No sé cuál es el bueno Cuál es el que da Magic, Attack Y Speed Vamos a tú ¿Qué nos dice el cabrón? Ca tiene Speed, pero yo quiero Speed, Jalimbu No, esto este no vale Abra o bueno. assim he hecho ya la... esta me cago la a... coño vale, me cago mejor que tengo seguro a ver, me gusta, pero si es pesado me voy a tirar para hacerlo con algo que tenga ataque en área Ya se me hace pesado, de hecho, tantas veces me hace pesar. Van nada a ser de que aquí te viene con un... con un gladi aquí te viene con un... con un clario con un... spinning master y no vea ¡oh! ha fallado ah, no? Pero el tierra que ya no se hace. Valeo. La mierda. Y esto. Esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dale. Ay, que se ha muerto Rosti. Y se ha encargado tu novio Que no me de tía Vamos Son más fuertes Y más cabrones Vale Cuanta cueva. Pero ahora se llevan automáticamente. Ahora me da mucha cual Que antes había que cogerla. Ahora no, ahora pues te la dan. Tengo mandado una, una comida, ¿no? Una comida que. trae Nada. Esto, nada. Yo quiero algo. De 28. Vale, vale. Me he equivocado. Yo he lo hecho eso mientras Oh, lo he pulsado Qué bueno, quería, quería que podía usarlo, y no Yo puedo usarlo. Qué bueno, el mismo ítem se tiene acordado. Mm. Mira, podemos usar esto, está ahí. Ah vale, la la la skin de la, la sumone, vale, vale, digo poner eso pone esa y que luego lo que, luego venga esta al igual que luego puedo hacer la 4 que es esta Luego, esta y luego esta. Vamos a ver. Este juego sí. mío. Ah, pues no lo Mira, me lo he hecho pues que tengo que hacer esto? Eh, a ver, ahora. ¡Oh! Amigo mío Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Algo así, algo así, algo así. Y esto lo pongo ahí. ¡Oh, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí me mola más a mí. Vamos a ver. Ahora. ¿Qué va? ¿Qué complicado ¿sí? ¡Ale, muerto! Me no complica para nada. ¿Has visto que rápido ha muerto? Ahora este. Y ya le he puesto la barra Ahí vale, está mochi Ahí va ya bien, eh, mira El pulso Luego viene esta Y luego esa. Ale. Está de lujo. Está de lujo. Y ya se puede quedar uno, uno para los magos. ¡Puf! ¡Qué bueno! ¡Ostia! Esto es demasiado.. Lo de, lo de la cadena de una personalizada es demasiado roto. Demasiado roto. Demasiado roto lo de la cadena personalizada. Esto es un. Por ejemplo. En un Gladi Asesino. O en un. Espirimaster. O en un Sorcerer. Si consigue rotar para que nunca acabe. Dios. Y a una que pa' qué. Me ha quedado un fragmento. ¿En serio? Me ha quedado un fragmento. Ah, pero luego ya antes hay más. Ey, eso he es hecho. Yo veo como, me falta una mapa que camada y yo por el puesto de esa. Coño. ¿Vale? Que puse lo que hacía algo de daño. Entonces voy a coger y hacer esto. Y después se de ponen ahí. Muy bien. ¡Oh, me has Vale, a friar parro, vámonos. No de la King Chain mola, porque es como una especie de macro manual. Es una especie de, de macro manual. Y tengo una comida por aquí. Eh, a ver si me dan algo, chachi. Pues mira. Sí, ya va a ser a José y caviar, va a ser a Corsair y Nada, tú, acá ven esto es para ti esto es para ti esto me lo he hecho esto me lo he hecho y vale Si me han mandado premio wow, oh, wow oh, oh. hostia A ver, te da combat 70 125 Sí, el mismo, vale El mismo, vale Como que me lo han actualizado Y esto es que apoyar ¡Qué bonito! Pues oh, ya está. Y encima puedo recoger la. La cual que me acabo de hacer. Este monte. Uh. Y arma chachi para el niño. Tú dirás! Ah, machachipardín, ¿no? no? Distancia, pero tengo que. Vale, ese frame, lo tengo todo. Lo tengo. Seguramente a salir, me lo den ya como válido. O la tira de afuera. Como queda a tu lado, oh. vamos, carga, carga, carga. Pues la tipa que me coge la. Me la... la... vale, han cambiado de un tiro, está muy chulo. Yo tenía el gráfico que tendría altera, pero bueno, pues tengo una. Que fea ese coño, me cago la vuelta Ahora eh. Hola, ¿quién me coge las kills Digo la... la quest cua... La quest como la quest eh Cárgame Cárgame, cárgame, cárgame Hola Milla Płucha. Me necesito un poco de descanso. ¿Quizás Casie ha y esto... Porque dudo mucho que se puedan romper, así que... Yo tengo otra, no se entrega la otra. Ah, vale. Experimentar da Eva Ring. Adagio. Ahora he mandado el Adagio. Que es para que vaya más lento. En la radio Ah, ya le nada más que uno Ahora mandaba en la radio Pues bueno, por pues, líneas Vamos a ir acabando ya El directo, ¿vale? Es una pena no poder no estar un poquito más, pero... No puede ser y lo revelaba, yeah. y un día de lo, un día de, digamos, la acuerda toda la vida del Señor. Oh, mira, han puesto ahí una... Oh, qué guapo, han cambiado, eh. De verdad, verdad, que verdad, que en este mapa. Han puesto ahí una... Una muralla. Ahí te la han puesto un poquito más cerquita. Vamos, su puta madre por sacar, ¿sabes? que guapo claro para que no vengan aquí los lo amos a dar a da por culo que guapo si sí, esta la misma pues mira lo han, lo han simplificado antes de que coja todos los huesos ahora han puesto más simple ahora simplemente coger y, y pillar un hueso parece ser Mira, mira cómo lo han cambiado, esto, qué guapo. Hemos todo ahí todo como castigo, todo lleno de muralla derrumbada. Eh, pues mola. Vamos a reventarle a, a hacia la cara. Vale, estamos va por el culo. Se le pinta de los cojones. Me ha pegado un tironcillo, eh. No tengo el chat anti-asmos. O el GPS Asmito. Sí, es Gerio. Mira qué guapo, no han cambiado todo. Es Gerión. Y el cementerio, como le no han cambiado el cementerio? Qué chulo. Ahí tengo puesto el logo del desenfoque Ahí. bueno... ahi así me mando la mano. Vale, ah, se va el culo Pues mola, eh Como la, cómo la han puesto Eh, mola bastante Y han cambiado O oh, han cambiado el cementerio Qué guapo Mira, está mucho más iluminado Mejor iluminado Tiene más detallitos Ya tenemos eso, joder ¿eh? hasta aquí para si no me va a partir la boca ahora vale, me llevará a un sitio para que se cambies. ah vale, que me ha aquí Madre mía. joder, que rápido, ¿no? joder, eh... está bien que me ponga la cosa fácil, pero ya para tonto Yo lo veo bien que me ponga la cuerda fácil, pero que ya me la pongo para tonto. La cuerda. Habla con la Mariner. Que está allí. De aquí quinta hacia. ¡Otra ¡Oh, fin Temple! ¡No me jodas! ¿En serio? ¡Aquí está a Temple ahora! ¡Dios, oh, qué fuerte me parece! ¿Y esto qué esto, belisco? ¡Oh, mira que guapo lo belisco esto! ¡Es diferente! ¡Hostia, cómo mola! ¿Qué ¿Niam, niam. Vemos. ¿Qué qué de Is ¿Ya han hecho la cosa, eh, bueno, por culo? No, claro no, no, no, no, no. ah, no. Filetemple, han subido de... Venga Y seguro que han puesto un filetemple para pa hacer la voz Seguro que han hecho, eh, un filetemple Para entrar solo ¿O no? Mira qué montón de hay. ¡Hostia, mira! Para pillar estigma Claro, te piden, te dan quest azules para hacerlo en File Temple y pillar estima, Vaya, que mola. A ver, esto mola, ¿eh? ver le que norma? le has pillado esto? ¡Haz el file temple! Eh, Creo que era para atrás sí, o para 6 personas, Fide Temple. Fide Temple para 6. Vale, era para 28. Vale, vale, vale. Mola, eh. eh. Mola como han cambiado la silla. Eh, en fin, pues mira, mira donde hay un, un riff Y esto para matar a Y demás. En fin, pues ya lo vamos a acabar ya hoy, ¿vale? A ver si en el siguiente directo o vídeo. Consigo ya jugar con el maldito y dichoso claveador, que, que está todo el mundo y suelme, que es super off y demás. Pero el destino ha querido es que yo juegue con la clave y pierda media hora para subirme un puto templario. En fin, de dicho, soy Kine, vamos a hacer una fotito a esto, por si ya entra una poquita ganancia que era super mona. más así, de cara al de este, que mola siempre. A ver, ahí para la portada. De hecho, eh, soy Killer, ¿vale? Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo directo de Ion. Hasta la próxima. Adiós. Ser buenos.